Polémica en las redes sociales por el beso forzado por Mariano Yudica Piazau. Piazau pasó un momento incómodo al aire en el programa Involucrados. La periodista fue besada por su compañero Guido Zafora, algo que aparentemente ya estaba pactado. Sin embargo, luego el conductor Mariano Yudica hizo lo mismo pero tomándola totalmente por sorpresa, algo que no pasó desapercibido en las redes sociales. Sau pasó el mal trago el viernes, aunque lo sucedido explotó en las últimas horas en las redes sociales. Chicos paren un poco, están todos locos. Ustedes enloquecieron todos, dijo la conductora mientras quedaban evidencia que no quería estar en el estudio luego de lo ocurrido. Si te va a dar un beso a seguido te tenemos que dar todos. Estamos jugando, pía, explicó Yutika. Mientras sus compañeros le contaban el beso fue pautado. Hoy somos todos iguales, la diversidad, respondió él en tono burlón. Lo cierto es que en las redes sociales muchas mujeres se solidarizaron con Pia, Una de ellas fue la modelo y conductora Carla Conte, quien se manifestó a través de Twitter, No se puede esperar otra cosa de ese tipo. Ojalá hablaran todas las que trabajaron con él. Hace rato espero ese momento. Con Ian Saldi también cargó contra Yudica con una publicación en la red social de Microloging. Me dan ternura a ustedes que se acaban de desayunar con que el conductor siempre fue un acosador. Varias veces pregunté acá como ninguno había saltado antes, sentenció.